¡Muy buenos días, traveleros. Bienvenidos a un nuevo video de Ushuaia. En el día de hoy vamos a hacer dos trekkings conocidos, sobre todo el primero, que es el que estamos haciendo ahora, es el de la Laguna Esmeralda. Dos horas de ida y dos horas de vuelta es lo que tarda. Y desde acá nos vamos a ir a otro que queda cerquita, la Laguna Turquesa. El día acompaña, pero de una manera increíble, así que a disfrutar. Para llegar a la Laguna Esmeralda hay que hacer un trekking de aproximadamente 2 horas desde el estacionamiento que se encuentra a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Puedes hacerlo contratando una excursión, yendo por tus propios medios en auto o alquilando una bicicleta en la ciudad. viaje traveleros como, como pueden ver o si fueron siguiéndolo es de muchos trekking eh, el mejor para mí el mejor que hicimos hasta ahora se los dejo acá arriba es el del fitzroy que sin palabras me dejó vamos a ver qué tal este Se sí, difurca el camino, hacia la izquierda, Laguna Esmeralda, hacia la derecha, Tierra Mayor. No sé qué es Tierra Mayor porque no estaba explicado en ningún lado. Igualmente, nosotros vamos hacia Laguna Esmeralda. Por ahora el camino viene sencillo, todo, todo recto, no hay que subir nada, está bastante marcado. Está haciendo calor, el día acompaña, está bueno, ¿no? Sí, está genial, está todo despejado. Dicen los locales que no es muy común encontrar un día así en Ushuaia. Entonces, eh, si te toca un día así, hacete algún trekking, anda al parque nacional, eh, anda a lugares abiertos. Si te toca un día feo, aprovecha para ir al museo, para recorrer la ciudad. Ya se cayó dos veces, es increíble. Bueno, ya llevamos 45 minutos de caminata. El paisaje, la gran mayoría es así. Todo bosque. O por lo menos estos primeros 45 minutos. Recién solamente tuvimos una parte de subida. Que es esta que ya estamos terminando. Pero por ahora, sencillo. Bueno, hemos terminado la parte del bosque parece, entramos como una llanura, sigue estando el camino marcado, van a ver eh, marcas en los árboles de color amarillo y a la vez eh, esos palillos como les mostré recién. Bueno, traveleros, hemos llegado a la Laguna Esmeralda aproximadamente una hora y cuarto tardamos, no dos horas como decía el cartel Está bien que lo hicimos un poquito rápido, paramos solo una vez a tomar agua La laguna, como pueden ver, es un color hermosísimo Tiene las montañas alrededor, que obviamente si en invierno estas montañas están nevadas le da un aspecto mucho más lindo, pero igual está muy bonito Ya hemos comido, ya hemos disfrutado la Laguna Esmeralda y ahora eh, estamos emprendiendo el camino de regreso para ir hacia la Laguna Turquesa que de acá cerquita, o sea, desde el estacionamiento hay que regresar un poco hacia Ushuaia y, y ahí está el ingreso, la, el ingreso a la Laguna Turquesa ¡Híjole! A escasos kilómetros, nada, a un kilómetro de la Laguna Esmeralda se encuentra la Laguna Turquesa, que es, o sea, este es el cartel que tiene la entrada eh, no se puede ver prácticamente desde la ruta, pero sepan que es a un kilómetro no más. y la entrada es esa que está ahí, donde dice no estacionar, te metes para arriba Tres kilómetros en total de ida y de vuelta, tres horas y 20 para hacer ida y vuelta yo igualmente creo que es mucho menos el tiempo dicen que la primera parte es la peor así que eh, por lo que se puede ver efectivamente lo es porque es muy empinado hay que agarrarse como de los árboles para ir subiendo y ya después es camino normalito Bueno, recibimos 20 minutos de subida Y es sinceramente cansador, cansador eh, Yo tengo buena capacidad pulmonar, así que puedo seguir Pero si tu condición física no es adecuada O te agitas rápido, haz estos tramos lentamente, parando Porque es todo en subida Por ahora los primeros 20 minutos, todo en subida Miren, tragueros, desde acá se ve la otra, la otra laguna donde estuvimos antes. Ya terminamos la parte de subida y ahora nada más hay que ir, bueno, subiendo un poquito, pero no tanto. la famosa laguna, unos mates, y a disfrutar de lo que queda del día. Bueno, traveleros hemos terminado los trekkings del día, han sido muy bonitos los dos. Eh, la dificultad del primero fue nivel fácil por así decirlo que no el medio. para ella es nivel medio para mí fue nivel fácil eh, sobre todo porque es muy plano todo el recorrido este es nivel medio para ella difícil, <risa> difícil. así que bueno eh... Véanlo según sus condiciones físicas, pero valen la pena hacerlos los dos. Así termina el recorrido por las lagunas Esmeralda y Turquesa. En el próximo video estaremos visitando el Cabo San Pablo y su mítico barco encallado en la playa. Espero que les haya gustado y cualquier duda, ya saben, me la dejan en los comentarios.